El rinoceronte blanco al borde de la extinción. El rinoceronte blanco es el mamífero más grande de África, después del elefante, y se encuentra hoy al borde de la extinción. Con un peso que supera las 3 toneladas y una longitud de casi 4 metros, pasa el día pastando plácidamente en las sabanas más húmedas, a salvo de predadores si exceptamos al hombre que ha tenido un triste protagonismo en su actual situación. Vive generalmente en pequeños rebaños de 6 o 7 individuos liderados generalmente por un macho adulto y son animales pacíficos y relativamente confiados. Durante el periodo de celo los machos se muestran muy agresivos con los otros individuos del mismo sexo expulsándolos de la manada y no permitiéndoles intervenir en el ciclo reproductor del grupo. Uno de los principales escollos para la regeneración de sus poblaciones es su escasa capacidad de multiplicación normal por parte en un animal de este volumen. Después de un periodo de gestación de año y medio, nace una sola cría a la que la hembra tendrá que amamantar durante al menos dos años más periodo tras el cual puede volver a ser cubierta. Es fácil de entender que con una tasa de natalidad tan baja la población de rinocerontes blancos permanezca en unos niveles muy precarios incluso en las zonas donde tiene un alto nivel de protección. El rinoceronte blanco suele vivir en espacios abiertos de Sudán, Uganda y algunas zonas de Sudáfrica. Sus cuernos son muy apreciados en la farmacopea oriental. El nivel de peligro de los rinocerontes se empeora cada año a medida que las víctimas de caza furtiva aumentan. Las cinco especies de rinocerontes que aún existen en el mundo están amenazadas por la caza furtiva y tres de ellas están en peligro crítico de extinción. Una de las principales causas de caza de rinocerontes tiene relación con el mercado negro, especialmente en Vietnam, por la alta demanda del cuerno de rinoceronte, valorado por sus supuestas propiedades curativas y como un símbolo de estatus. Sudáfrica, hogar de cerca de 90% de los cerca de 20.000 rinocerontes que quedan en África, es donde se lleva a cabo la mayor cantidad de caza en el continente y la mayoría de estas ocurren en el Parque Nacional Cougar. En el año 2013, 1,104 rinocerontes murieron en Sudáfrica, lo que fue un récord, ya que implicó un aumento del 100% desde el año 2006, cuando solo 10 rinocerontes fueron asesinados. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.